Hola, es el, el blog de Proyecto 360 y esta semana vamos a hablar sobre lo que es el apoyo a las pymes, pequeñas y medianas empresas, contra las transnacionales. Se dice, y datos del INEGI y todas esas instituciones de gobierno que son muchas veces tendenciosas, que un Walmart, digamos esa marca porque es una transnacional, destruye alrededor de sí misma 200 de negocios pequeños, un OXO, un autoservicio elimina a por lo menos 10 de alrededor, entonces imagínense cuántos Oxxo han eliminado a las tienditas de la esquina de Don Chuy, a las a las tienditas, a las alacenas, a los almacenes chiquitos, a las tiendas donde la gente compraba a bajo costo eh, sus alimentos y ahora vemos que se ha monopolizado la compra de de insumos básicos hasta con promociones, pero promociones dirigidas a hacer que consuma y gaste más las personas. Lo interesante es que en estos días está saliendo mucho apoyo en las pequeñas y medianas empresas y resulta pues, que las pequeñas y medianas empresas no reciben los beneficios de devolución de, de los impuestos como los tiene Walmart, Soriana, etc. Ahí la pregunta sería, y eso nos puede abrir y nos puede doler, ¿por qué el gobierno ¿Por qué los gobiernos apoyan más a, a las multinacionales, a las transnacionales, que a los, pequeños, a los pequeños negocios? Este país, México, vive de las pequeñas empresas, dígase las estéticas, las tienditas, las taquerías, aquello que vemos en nuestra colonia, pues de eso vive el país. El 72% de los empleos en México las dan las pequeñas y medianas empresas, 72%. El otro porcentaje trabaja en las... En el comercio informal, en los tianguis, que todos los días hay por todas las ciudades, pues o aquí hay dos sopas, o es pequeñas y medianas empresas o es tianguis. No hay otra, comercio informal. Entonces, ¿por qué se le da tanta preferencia a estos, eh, a estos dominadores del mercado? ¿No? ¿Cuál argumento? Muchos empleos. Sí, pero son empleos a bajo costo. Entonces, aquí la, la invitación y la reflexión que queda es, el gobierno debería apoyar, más a las pequeñas y medianas empresas, no con préstamos chiquitos, sino con apoyo real, bajar impuestos, deducir luz, pero ¿por qué no lo hace? Porque apoya a empresas transnacionales, ¿qué fin lleva? Tal vez mantener al país como está. ¿no? Bueno, esta fue la grabación, esta fue la, el videoblog de esta semana, de Proyecto 360, yo me llamo Rafael, nos escuchamos y nos vemos la próxima semana.